Yo quería saber lo siguiente. cuando te enteraste de lo de Kiara, la hija extramatrimonial de Horacio? Realmente, extramatrimonial no me interesa, uh, no nada. soy parte, así que uh, habla con Horacio. Uh. Horacio voy a hablar cuarto. No, no soy parte, Cami se fue a ¿eh? España. Yeah. No, Qué ¿Con Horacio terminó todo bien, se puede de decir? Mati. ¿Vos de tu parte, sabiendo eh, que fue extramatrimonial? Sí, absolutamente. Acá no, diciendo, estaba no estaba con él. ¿No estabas con él? No. Nada, por la edad no. coincide justo con la edad de...? Él. No estaba yo con, no él. Estaba con él. Es todo lo que voy a decir. Clarísimo Muchas eso. Gracias. Sos igual a Camila. Bueno, gracias. Sí, sí, Así me madre. Con un par de años más. No, no, no igual de bella, igual de elegante, eso quiero que lo sepas. Mm. Acá estamos ahí, nada Muy más. Un más. saludo a la cámara para que sepa que... Un saludo. Ahí sí, bien! Un saludo. Ah, ah, y ahora es este momento? Sí, sí, Entonces, ¿puedes decir, Matías. Horacio, Horacio, en tu vida deja buenos recuerdos? Sí, por supuesto, deja es el recuerdos. padre de mis hijas. con Karina Masoco que está ahí? no, no, no, no, no. Mati, Mantiene, agradecele no, mucho de ser Karina, pero no, no, no. Agradecele mucho, Mati, de mi parte. Te agradezco muchísimo, te agradece también, Karina. Preciosa, nos encantaría no, tenerla en el piso. Te pongo el retorno y hablas? No, no me interesa, no, no me interesa. No Las no cosas sé. con Rodrigo, ¿cómo quedaron? Que trabajando. Sí. Bueno, sí. Ay, sí. Y hay, con Rodrigo quedaron todo bien, vos que eh, no, papá no, de tu nietos. voy a seguir hablando, es el papá de mis nietos, así que ¿Qué? es lo único que te voy a decir. Nada más, ¿te defraudó Rodrigo? No voy a dar notas, Upa. no voy a contestar. ¿Cómo manas, está Camila? Como verán, todo el tiempo que pasó y nunca salí a hablar. Claro. Eh, y claro. voy a seguir así. ¿Tu hija soltera y feliz? Eh, mi hija, ella sabrá cómo está. ¿Eh? La ve feliz. Sí, sí, la ve ¿Ella feliz. Ella sabrá cómo su está. Su bueno, muy eh, contento.